Queridos alumnos, soy Jacqueline Barrantes, directora académica del Campus San Miguel, su campus. Hoy inician su vida universitaria, una nueva etapa que marcará y definirá su futuro académico, profesional y personal. Durante sus estudios contarán con el apoyo de los profesores a tiempo completo de cada facultad, personal de servicios académicos, biblioteca, orientación psicopedagógica, entre otros podrán comunicarse con ellos y, por supuesto, también conmigo, a través de los canales que les damos a conocer en este curso de inducción. El Campus San Miguel no solo es el lugar donde estudiarán, sino también un espacio que cuenta con diferentes servicios y actividades, presenciales y virtuales, que les ayudarán a desarrollar y potenciar sus habilidades. Estoy segura que durante los años que nos acompañen, mostrarán compromiso, respeto, responsabilidad, pasión en cada labor que realicen, Muchas gracias por permitirnos ser parte de la historia de cada uno de ustedes. Nos vemos en el campus.